aquí en este espacio físico tenemos 13 años ¿no? y, este, y pues en realidad es un proyecto cultural pero pues también por las cuestiones de economía montamos una cafetería para ir pues como financiando todos los, los proyectos ¿no? comunitarios y, y básicamente aquí se hacen exposiciones se trabaja muy ligado a las mayordomías porque aquí es el pueblo de Iztacalco y todavía nos pues sí, nos, nos guiamos por mayordomías aquí, son siete barrios y pues apoyamos en las festividades haciendo eventos culturales se hacen fandangos se hacen exposiciones fotográficas obras de teatro desde hace algunos años aquí en la, en la Chinampa pero sobre todo en la plaza porque nosotros reivindicamos el espacio público como ocupación, como derecho a utilizar los espacios públicos se empezaron a hacer talleres de zapateado de son jarocho, se empezaron a hacer fandangos y pues poco a poco se fue haciendo el, el vínculo con colectivos y, y se ha hecho un espacio pues, de, de música, de baile, eh, apoyando la chinampa, pero en realidad en la plaza del pueblo. Pues, eso, y otro compañero que es de Asuncionista LTP, que también es una comunidad de Oaxaca que quedó sumamente dañada, y dijimos, bueno, ahora pues vamos a apoyar a esta comunidad y comenzamos a contactar a muchos grupos, mucha gente. Esto ha sido como en realidad un esfuerzo, pues sí organizado por nosotros, por los hijos de la comunidad que están aquí vinieron a tocar pues, de manera gratuita eh, la comida los alimentos también han sido doblados tanto compañeros del grupo como otros colectivos. Eh, las bebidas también ¿no? eh, todo, lo, todo lo que hay aquí ha sido prácticamente de aportación el problema ya es que no ha dejado de temblar y es temporada de la situación es grave porque pues no pueden como Dejar de levantar esos monos, si siguen cayendo cosas, la gente está durmiendo en la calle. Entonces como el objetivo económico de la venta es comprar lunas y mandarles, que es algo que está muriendo mucho, pues como todos sabemos hay poca ayuda en nuestras comunidades pequeñas. Pues, nosotros Pues yo creo que no es específico de Iztacalco, es en realidad algo general de todo México, ¿no? Que a pesar de que todo el mundo sufrimos de cierta manera algo, ya sea psicológico, material, todo el mundo estamos apoyando, ¿no? Este, a nosotros mismos, que somos nosotros, ¿no? Con diferentes modos de hablar, con diferentes modos de vestimenta, pero pues somos los mismos. ¿no? Me parece importante. Muchas gracias a todos por apoyar, por venir, estamos bien todos y ojalá que a, les aminore un poco a las personas que van a recibir, a lo mejor no es mucho, es un trabajo de todos, de todos los colectivos que están participando y es una muestra más de, de, que, de, que, de que nos queremos ¿no? Todos.